Hola, qué tal queridos hermanos, hoy sábado la iglesia celebra, la iglesia colombiana, estamos de fiesta, celebramos la manifestación de la Virgen María en Chiquinquirá, el milagro de la restauración del cuadro de Chiquinquirá, patrona de Colombia. O sea Esta es la oportunidad para que encomendemos a Dios nuestra nación, nuestra patria, que oremos por nuestro país. Vivimos tiempos muy duros, difíciles, pero confiados en el Señor, con la fe puesta en Dios. Y que María Santísima interceda por todos nosotros. Yo quiero invitarlos para que oremos, pongamos en las manos de Dios nuestras necesidades. Que sea María, la que, María Santísima la que interceda por todos nosotros, la que ruegue por usted, por cada uno de nuestros seres queridos, por nuestros proyectos. O oh María sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vosotros. Vamos a meditar este texto de San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50, que es uno de los textos que se nos propone para el día de hoy. Mientras él hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban fuera y querían hablar con él. Uno le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Él respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió la mano hacia sus discípulos y dijo: Esos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús bueno mis queridos hermanos en esta fiesta de la Virgen de Chiquinquirá nos encontramos con este texto en el que el Señor le da un giro al vínculo a ese vínculo fraterno, a ese vínculo filial ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? los que hacen la voluntad del Padre Celestial Así que en esa, en esa línea, queridos hermanos, en la medida en que hagamos la voluntad de Dios, en que nos encaminemos en ese proyecto de historia de salvación, nos vamos a ser miembros de la familia de Jesús. Aquí no se trata de sacar pecho, como a veces hacen en algunos lugares. Usted no se imagina quién soy yo, de quién es, quién es mi familia, en qué cargo ocupo. No. Aquí el, el tema está en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que realmente importa en este proyecto. María, la discípula, la que supo hacer la voluntad de Dios, nos enseña a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora quiera, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos y feliz sábado.